Hola amigo, amiga craneana, soy Jorge Cortés, baterista de Cranion. Hoy voy a hablar de una canción llamada Espejismo, que estará en nuestro próximo álbum, a presentar el 24 de noviembre, que está en, este, está en curso, en el McCarthy's, que está entre Insurgentes y Viaducto, a las 4 de la tarde. Eh, va a estar muy bueno, presentaremos esta canción y muchas otras más. <música> Espejismo Espejismo habla de la relación de un hombre Con él mismo, con sus recuerdos Con eh, maximizar sus recuerdos Y hacerlos algo que tal vez no fueron Pero que a él le acomodan a él, a ella Y también habla de tu relación contigo mismo De tu espejo De cómo es posible cambiar las aguas de tu vida cada segundo como eres creador y no nada más eres reaccionario a tu vida. De eso básicamente habla, habla espejismo, habla de amor, pero no de amor nada más a pareja, sino habla de amor a ti mismo, de amor a tus semejantes. Es una canción que me costó un poco de trabajo escribir, porque básicamente saqué muchas cosas de dentro. Espero les vaya a gustar, espero se, vayan, se vean reflejados en esa canción. Y pues bueno, nos vemos el día 24, para que escuchen esa canción y otras más. Denle like, díganos sus comentarios, y pues bueno, nos estamos viendo por ahí. Muchas gracias. Hurry